Hoy es 7 de julio del año 2020. Recordamos en este día una petición que nos hace la Santísima Virgen María, santificadora, de consagrarnos a, a Yahvé, a Dios. Siempre hemos repetido durante estos 23 años en la petición que nos hace ella de la consagración a Dios, Yahvé. Eh, vamos a empezar como por recordar ese mensaje del 7 de junio de 1997 en el Alto de la Virgen. En esa mañana, eh, en el lugar donde nos reunimos a hacer el grupo de oración, se encontraba una gran asamblea. Cuando a eso de las 9 de la mañana, en medio de la oración, se presentó la Santísima Virgen María por última vez a Federico Blandón. Y ese día le pudimos observar los que estábamos ahí presentes, diferentes manifestaciones en la naturaleza. Eh, una densa niebla nos cubrió a todos como, como un manto, eh, se puso todo oscuro. habían muchas eh, manifestaciones así físicas como eh, aves, bueno, algo como extraño en la naturaleza, pero lo más sorprendente, lo más... Lo que más recuerdo es que es esa experiencia eh, que no se puede narrar, es algo como inexplicable que se siente en el corazón, en las entrañas mismas, de sentir ahí mismo la presencia de la Virgen María. Eh, los que estamos ahí presentes no la vimos con nuestros ojos, pero pudimos observar todas estas, todas estas eh, manifestaciones. ¿Qué quiere decir que nos consagremos a Dios, ya ve. Pues mirando toda esta trayectoria que llevamos desde, hace, desde las apariciones de la Virgen, vemos que lo más genuino que ella nos pide es la humildad para reconocernos débiles, para reconocernos personas necesitadas de Dios. Realmente encarnar el proyecto de María Santificadora es poder comprender que somos seres limitados necesitados de la gracia de dios para santificarnos pero que él tiene un proyecto sobre nosotros y tiene para nosotros un plan y ese plan es que nosotros vamos alcanzando poco a poco una conversión es decir un cambio paulatino hacia el bien dejando a un lado aquellas cosas que nos atan al mal eh, también Él nos pide a través de esta consagración a dios es el desprendimiento, el saber comprender cuánto, eh, cuán efímera pues es nuestra vida y saber que todo lo que nosotros tenemos es prestado en este mundo, nuestra familia, nuestros bienes materiales, eh, las posesiones, los, los carismas, nuestra inteligencia, todo, todo lo tenemos por gracia de Dios y para el servicio de, de los demás. Eh, también nos hace sentir que el consagrarnos a Dios es reservarnos, o sea, separarnos para entregarle a Él lo mejor de nuestra vida, de nuestro ser, y que lo mejor de nuestro ser es precisamente el saber, la capacidad de amar, de aceptar al otro, de respetarle la dignidad a los demás, cuidar y valorar la libertad del otro, no sentirnos dueños de las otras personas para manipularlos, para hacerles daño para maltratarlos, es la pureza de intención, entonces vemos que la consagración no es solamente un acto de culto, sino que es más bien un proyecto de vida, un estilo de vida, un vivir en la vida cotidiana, en la presencia de Dios en el espíritu, siempre eh, tratando de ser lo mejor. Por eso el día de la consagración, que es el 7 de julio, es el día en que nosotros le entregamos a Dios todo lo que nos ha prestado para que Él nos ayude a distribuirlo. Si nos ha prestado la inteligencia, que nos ayude a hacer que esa inteligencia sea para el bien y no para el mal. Si nos ha prestado la salud, saber que esa salud, esa salud que tenemos, eh, vamos a darle gracias a Dios y no a vivir aburridos, tristes, sino más bien... Eh, Siempre buscando como la esperanza y alentarnos en la fe. Entonces hoy vamos a hacer pues como esa consagración a Dios eh, de una manera como mmm, que nos ayude a dar ese paso adelante. Vamos a leer entonces un salmo que es el salmo número 8 en el que podemos, podemos hacer esta consagración. Entonces yo los invito para que en este momento nos consagremos a Dios. Pensemos en nuestra vida, en lo que ha sido nuestra vida, en el trayecto de nuestra humanidad. Desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres, eh, Dios ha estado presente con nosotros. Y ha estado acompañándonos en todo nuestro trasegado, en todo nuestro camino. Eh, vamos a entregarle al Señor todo lo que tenemos, las preocupaciones, los anhelos, los proyectos, Entreguémosle al Señor los miedos, las preocupaciones, también las tristezas, porque las tristezas también hacen parte de nuestro crecimiento personal, de lo que somos. Y en este momento de crisis, en los que también nos sentimos a veces vulnerables, angustiados, preocupados, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar, Señor dueño, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, digamos todos, Sé nuestra ayuda, Dios único y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Te entregamos la vida de todos nuestros seres queridos. Te entregamos la vida de todas las personas que en este momento se están eh, consagrando a ti a través de este momento de oración que estamos haciendo y también la vida de todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones te entregamos Señor a todos los enfermos a todos los necesitados a todos los que están tristes a los que no tienen empleo a los que están privados de su libertad a todas las personas que sufren maltrato violencia, opresión te entregamos Señor en fin todo lo que somos para que tú nos ayudes, Señor, a seguir viviendo en tu gracia y alcanzar algún día el premio de la gloria eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.